Eh, bueno, nosotros, eh, tanto Pedro como Pablo, como yo, vamos a explicaros nuestro juego de motor tradicional. En este caso es el de la araña o muralla, que muchos lo habréis jugado. En inglés es The Spider. Wow. Y bueno, aquí, como podéis ver, tenemos nuestro póster con los, el resumen, los tres objetivos, eh, la simbología y algunos aspectos a tener en cuenta en el juego. En cuanto a la explicación, que muchos sabréis cómo va, de todos vosotros hay dos roles. Eh, todos vais a desempeñar el rol de mosca o insecto, podemos llamarlo, y solo uno va a comenzar siendo el rol de la araña, que va a disponerse en la línea del centro del campo y solo va a poder desplazarse de forma lateral. Por, la, por encima de la línea, solo. Entonces, el objetivo eh, va a ser, por parte de del insectos desplazarnos de una zona a otra del campo, es decir, de la zona vuestra de insecto a la otra. Sin que eh, la araña o toque, que en este caso otra vosotros pasaría a ser eh, araña con él. En el momento que seáis, pare o vaya a tener que ir agarrando de la mano. Y también, conforme veamos cómo fluye el juego, podremos ir añadiendo distintas variantes, como desplazarse a la pata coja o pues, en el salto de rana. Pero de momento, corriendo normal. Y el que está como araña, se desplaza de forma lateral, ¿vale? Así que si queréis empezamos... Vale, y... espera un segundo. Mira. Aquí habéis puesto, que es una cosa que iba a comentaros, habéis puesto estas flechas tan raras y en realidad pocos desplazamientos. Hay una cosa que tenéis que ver. Las flechas se hacen de forma prácticamente automática. Lo único que tenéis que hacer es venir aquí, coger y decir curva, por ejemplo, y hace así. Y a esto le pone una punta... Le pones una punta y ya te sale la punta hecha. Vale, vale. Le puedes cambiar el tamaño y, y le puedes cambiar el color. Vale, vale. ¿Y el ¿Vale? Más fácil. Claro. Entonces, así lo veis, o si queréis, después más oscuro, más claro, lo que sea. ¿De acuerdo? Vale. Lo he hecho con ratón, con la mano izquierda. O sea que no es difícil con un ratón, con los dedos, imposible. Eh, nada. ¿El póster está bien, Andrés? Recordando, no, el póster está bien. Está muy bien. Está Falta, la bien. Que no me lo Falta el nombre Perdón. y quizás lo que hay que... Y los tiempos, recordad simplemente esto, los tiempos. Ah, no, sí, son editables, está Tanto bien. el tiempo es como el nombre nos dimos te cuenta en lo individual. Sí, sí, está bien. Lo único que tiene un fallo aquí que quizás no teníais que haber puesto tantas... Tantas referencias, referencias de estas, porque eso dejarlos para el documento y dejar nada más que quizás el logo, ¿vale? vale. Venga, vamos, vale, vale. que un vale. poco sí, vamos, vamos, la no no es que me ha dicho no la Aquí. Esta parte, la parte final del juego, la parte final, final quería hacer un poco. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Como no la habíamos puesto en el trabajo, no veía conveniente hacerlo. Bien, bien, bien, que pensaba yo que se estaba. cuando queda